Fue una etapa muy, muy hermosa. Última hora de Leo Messi y Cristiano Ronaldo que ha sorprendido a todos. Lo considero como compañero de, de profesión, no rival. Y eso solo horas después de hacerse oficial el fichaje del portugués por el Al Nasser. Y es un lindo recuerdo que va a quedar para la historia de fútbol, creo. Y así es, Cristiano Ronaldo ya en el Al Nasser podría tener muy pronto enfrente a Leo Messi, actual jugador del Paris Saint Germain. Y es que este viernes recordemos que se hizo oficial el fichaje del portugués por el equipo de la Liga de Arabia Saudí y el club parisino por otro lado. Y es que ahora tal y como informó Ben Ayat, periodista muy conocido en el mundo árabe, esta gira de producirse del Paris Saint Germain por Arabia Saudí incluiría un partido posiblemente el 19 de enero contra un All-Star formado por los mejores jugadores del Al-Hilal y el al Nasser. ...que como decimos acaba de contratar a Cristiano Ronaldo. Leo Messi por su parte acudiría a este tour... ...pues su vuelta a los entrenamientos está prevista ya para este día 3... ...y podría medirse por última vez a Cristiano Ronaldo... ...su mayor rival en lo que lleva de exitosa carrera deportiva. El argentino recién proclamado campeón del mundo... ...volverá a competir recordemos este próximo 11 de enero... En el día en el que el PSG se enfrenta al Angers en el Parque de los Príncipes y viajaría con el resto de la plantilla, Arabia Saudí, aunque ojo no es oficial, el presidente al quiere expandir la marca PSG después de haber realizado varios viajes en los últimos años a Qatar en los que ha promocionado el país antes de la disputa del Mundial y mientras ha salido esta última hora sobre Leo Messi y Cristiano Ronaldo el argentino publicó una foto junto a su familia seguida de un breve texto pero que llamó bastante la atención su atuendo particular y que ha causado furor en redes sociales se trata de una camisa verde con botones blancos y franjas naranjas que a su vez tenían sutiles líneas blancas. También mostró unas bermudas a modo de conjunto, dado que los pantalones tenían el mismo color y diseño. Pero ¿cuánto cuesta este atuendo de Leo Messi? Su precio es de 900 dólares y se agotó rápidamente en la página oficial de la marca. Si el monto lo convertimos a pesos argentinos en el mercado, el valor final superaría los 300.000 pesos argentinos. Una verdadera fortuna y lujo con el que el campeón del mundo se puede dar tras su regreso triunfal de este Mundial de Qatar 2022. Y ya para acabar, vamos a hablar de lo que dicen varias informaciones en referencia a la relación entre Kylian Mbappé y el PSG que se estaría deteriorando y es que el delantero francés estaría muy molesto que jugadores como Jude Bellingham y otras joyas del fútbol europeo no quieran llegar al Paris Saint Germain. En el caso de Bellingham estaría el Real Madrid mucho más cerca que el equipo parisino. Por favor dejadnos vuestro comentario respecto a cualquiera de estas noticias.